Buenos días mis queridos críticos y quinéticas, bienvenidos a te TV donde el movimiento de salud y la salud de vida. Hoy vamos a ver un ejercicio espectacular, espectacular. Es un isométrico con vibraciones. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Este ejercicio es muy loco, yo lo llamo el electroshock Es para contraer, realizando un isométrico con vibraciones, todos los músculos del cuello al mismo tiempo. Y este video va a ser solo de ese ejercicio con que lo haga 4 o 5 veces es suficiente muy bien entonces qué hago yo me siento puedo estar parado también y voy a tratar de contraer lo, los músculos del, del, de la mandíbula y es como que me van a dar un electroshock voy a contraer todos los músculos de la cara y voy a vibrarlos al mismo tiempo y voy a abrir los ojos, como que me pegan un el electroshock. Y de a poco agrego los brazos, ¿eh? Me voy a parar en este momento. con 4 o 5 veces que haga este ejercicio completa relajación espero que se haya divertido recuerde suscribirse a mi canal de YouTube Fernando tu PT. suscribirse en el Facebook prende la campanita y lo veo en mi próximo video